El 6 nos dice que al ingresar a una hora debemos informar si está entre las 7 y las 11, es de mañana, si está entre las 12 y las 19, es de tarde, si está entre las 20 y las 24 o entre las 0 y las 6 es de noche. Y si no está entre las 0 y 24 horas, la hora no existe, o sea, no sería... Eh, un no, número de hora válida para nosotros un número de hora válida es desde las 0 a las 24 tomando como que las 24 horas es lo mismo que las 0 pero alguien podría haber puesto 0 como arrancando a contar de 0 y alguien que serían las 12 de la noche las 12 a.m. y si estamos eh, podrían ser las 0 horas o terminar en realidad la hora 24 sería eh, las 12, o sea, terminamos 23, 2.59 y cuando llegamos a las 24, en realidad los relojes que tienen formato 24 horas arrancan desde el 0, si ¿sí? es la hora 0, pero el número 24 redondito o el 0, para nosotros es la misma hora. Bien. Cualquiera que no ponga una hora entre 0 y 24 es una hora completamente inválida. Así que, eh, bueno, el ejercicio 6, vamos a hacerlo rápidamente, 10 minutos lo van a hacer ustedes. Si ya lo hicieron en switch, pruébenlo a hacer en if, sin switch y todo con if. Lo vamos a resolver de las dos maneras, así nos ponemos cancheros tanto en el uso de switch como en el uso de if. Eh, vamos a la carpeta 3, el 6HTML y el 6JS. <coughs> sí, esto de la hora del día voy a agarrar el 5, que acá lo tengo y lo tenemos resuelto, o sea que sí, habíamos llegado hasta el 5. Entonces me copio esta primera parte, es que lo vamos a tomar así, a la hora. Muy bien. Hay que hacer un switch donde la variable a evaluar es la variable hora y tenemos que ir haciendo un agrupamiento de las horas que comparten la, el mismo mensaje, lo meto acá. El primer rango es la mañana, de 7 a 11. Después tengo de 12 a 19, que tengo que decir que es de tarde. Bueno, me copio todos estos, sí, ahí, y empiezo a acomodar. Pongo 12, pongo 13, 14, 15... 16, eh, 17, 18, 19. 19, 18, 17, eh, es de tarde. Muy bien. Después me dice... Que si está entre las 20 y las 24 o entre las 0 y las 6 es de noche. Entonces, bueno, acá va a venir toda una tanda que va a ser 20, 21, 22 23, 24, 0, 1 3 4 5 y 6 es de noche. Y voy a guardar el default para cualquier valor que no sea un número entre 0 y 24, el default lo voy a utilizar para que caiga ahí y decir que no es una hora válida. ¿Sí? Eso sería la resolución de un ejercicio de este tipo. Sería práctico hacerlo con un switch, y no, la verdad que no, pero me encargaron eso. Entonces, si acá pongo las 4, me dice que es de noche, si pongo las 10, me dice que es de mañana, y si pongo las 20, me dice que es de tarde, que es de noche, perdón, las 20 es de noche, si pongo las 15, me dice que es de tarde, y si pongo Pepe me dice, no es una hora válida, lo mismo que si pongo la hora 30, me va a decir que no es una hora válida, lo mismo que si pongo la hora menos 3, no es una hora válida. ¿Sí? Usamos el default como, para mandar cualquier cosa que no sea válida, sabemos que no va a entrar a ningún case, porque ahí están los datos válidos, que puede tomar la variable, y si no machea con ningún case, va a caer en el default. ¿Sí? Bien, ahora que está resuelto así, que es más de lo mismo, vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a comentar este switch. Y ahora lo que quiero es eh, lo mismo, el mismo comportamiento, pero esta vez utilizando if. Entonces vengo acá, digo if, un else, If con su condición, otro else if con su condición, y por último un else con su bloque de código. ¿Sí? Ahí tengo la estructura del if, el else if, el else, else. Acá, mañana. Acá pregunto si es tarde. Y acá pregunto si es noche. Y acá digo que es inválido. O sea que acá ya me puedo adelantar y puedo decir que si llego hasta acá, puedo decir, esa no es una hora válida. ¿Sí? La última parte. Bueno, tengo la estructura, ¿sí? Ya después a medida que se van poniendo cancheros, o sea, si ya están cancheros, eh, no lo hagan así, pero esto mismo que yo les explico, esta misma lógica de pensar, la pueden, la pueden usar para cuando vengan ejercicios más complejos, sí. Eh, entender el esqueleto del flujo del programa, la, las distintas partes, que, o las distintas etapas de resolución de las que se compone un programa, en nuestra cabeza... Queda más legible, queda más entendible, ¿sí? es como un mapa de nuestra aplicación. Y es un buen consejo, síganlo, plantearlo antes de escribir el código, plantear el esqueleto del programa que tenemos que codear. Entonces, ahora, una vez que tengo hecho esto, bueno, ¿qué significa que sea de mañana? Y habíamos visto que era que el valor de hora. Estuviera entre las 7 y las 11. Bueno, ya hicimos ejercicios para saber si un valor está dentro de un rango y si la hora es mayor o igual que el límite inferior del rango, que en este caso es 7, y la hora es menor o igual al límite superior y del rango, que en este caso es 11, si la hora está en ese rango, digo que eh, alert es de mañana. Si no, me fijo si es de tarde. Entonces, lo mismo, esto mismo que está acá, lo pongo acá, pero ahora el rango mínimo es, que es desde las 12, la tarde para, de acuerdo al enunciado, va de las 12 a las 19, o sea que lo completo así, si la hora está dentro de ese rango, puedo afirmar que es de tarde, Y ahora sería el de noche. Entonces, esto mismo que me copié una vez, podría venir acá, copiar y pegarlo. Y acá voy a poner la condición de que esté entre las 20 y las 24. Y acá, o poner la condición de que esté entre las 0 y las 6 de la mañana. Y como ya lo charlamos en varios ejercicios. No es, necesario, eh, no es necesario encerrar nada entre paréntesis, ¿por qué? Porque los operadores relacionales eh, se resuelven antes que los operadores lógicos. Entonces, primero se va a resolver esto, luego se va a resolver esto y, y no, tengo que, tengo que encerrar. ¿sí? ¿Qué tengo que encerrar? Cada rango por separado, muy bien. Porque si yo no lo encierro, recuerden que la máquina va a resolver esto. Después va a resolver esto. Porque resuelve los, opera los operadores relacionales. Después resuelve los lógicos. Pero los operadores relacionales, los, cuando yo tengo igualdad de operadores, los va a resolver de, de izquierda a derecha. Entonces va a resolver en este orden. Primero este, después va a resolver este después va a resolver este, y después va a resolver este. Entonces me va a quedar algo como, como esto, como A y B, o C y D. ¿Sí? Me va a quedar, eh, la respuesta de hora mayor o igual a 20 va a ser A. Después tengo este AND. La respuesta de hora menor o igual a 24 va a ser B después voy a tener después voy a tener el OR, después la respuesta de hora mayor o igual a 0 va a ser C, y por último voy a tener la respuesta de hora menor o igual a 6, que va a ser D. Entonces cuando la máquina termine de, de resolver esos, esas operaciones relacionales, entre los paréntesis me va a quedar esto. Y los operadores lógicos, tiene la misma prioridad. Entonces, ¿qué va a hacer la máquina? Va a operar de izquierda a derecha, va a ser A and B, y, al, y si yo lo dejo así, al resultado de A and B, va a ser un OR con C, pero nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es que haga A and B, que luego haga a, C and D, y que al final de cuentas haga la operación del OR. Entonces debería Encerrar A y B entre paréntesis, lo mismo que esto que está acá, así, ¿sí? para que después ahí se haga el OR entre todo eso, que sea la condición general del IFS que está ahí. Entonces, por ese motivo, vamos a encerrar, acá vamos a poner paréntesis, acá vamos a, poner, a cerrarlos. Acá los abrimos y acá los cerramos, ¿sí? Por esa razón. Entonces, igual tiene lógica porque este es un rango, el rango de las 20 a las 24, este es otro rango, de las 0 a las 6, y lo que estamos haciendo con el OR es si está en este rango o está en este rango. Y en ese caso, vamos a tener que informar que es de noche. ¿Sí? con que nos verifique alguno de los dos rangos, que la, el valor de la hora pertenece a alguno de los dos rangos, eh, nos alcanza. Y si no, si llegamos al else, ya sabemos que es porque esto dio false, este dio false y este otro dio false. Dio false para los tres, entonces terminamos cayendo ahí. ¿Qué quiero yo acá en el else? Decir que esa no es una hora válida. Si no le quisiera contestar nada y que realmente el, el usuario ponga ahí un dato y que no le damos bolilla, podríamos sacar el else y como no va a entrar a, a, ningún, eh, a ninguna variante de ese if, el if, el programa lo va a ignorar. Va a ser como que ingresó algo, pero como no es válido, no le da importancia. Pero muchas veces sí tenemos que decirle al usuario, fíjate, sos un chambón que te estoy pidiendo un valor de hora y estás poniendo cualquier cosa, ¿sí? Puede ser que lo haga a propósito o puede ser que realmente no se dé cuenta que está cometiendo un error. Entonces, vamos a, a probarlo y debería comportarse igual. Si yo pongo las 14, me dice que es de tarde. Si pongo eh, la hora 211, esa hora no es válida. Si pongo José... Es, esa no es una hora válida, si pongo las 5 es de noche, eh, si pongo las 7 es de mañana, si pongo las 12 es de tarde, si pongo las 23 es de noche. Fíjense que si a nosotros nadie nos aclara nada, eh, lo, o sea... Si no me dicen, estoy en la rama del switch, hacelo con el switch. Nosotros lo deberíamos hacer con el if, con if, if else. Siempre que estamos hablando de rangos, nos conviene trabajar con if else, porque en las condiciones podemos trabajar con todos los relacionales. El switch, de manera nativa, es como si utilizara nada más que el condicional igual igual. ¿Sí? Es como que lo único es el igual-igual. ¿Por qué? Y porque lo que hace que con cada case es que esto, que el valor de la hora, el valor que aparece en la variable del switch, sea igual-igual a este. O igual-igual a este. O igual-igual a este. O igual-igual a este. Y eso lo que nos hace es perdemos poder de síntesis. Tenemos que poner explícitamente en cada uno de los cases el valor, el, el valor que puede tomar la variable para cada una de sus variantes. Entonces, no, nos, nos saca flexibilidad. Nos permite dejar un código ordenado, ¿sí? sin tantas llaves, sin tantas condiciones, en ese sentido nos depura, nos hace elegible el código, pero no está tan bueno cuando tenemos que hablar de rangos. ¿sí? Entonces, eh, si a mí me, me dan libre albedrío, bueno, la solución lógica sería esta esta solución eh, es porque es muy forzado. Vamos a, a ver el 7. Sí, vamos a aplicarle un poco de, de velocidad. Acá tenemos cuatro destinos, Bariloche, Cataratas, Mar del Plata y Ushuaia. Y nos dice, al seleccionar un destino, indicar el punto cardinal de nuestro país. En donde se encuentra norte, sur, este, oeste, sabiendo que Ushuaia está al sur, Bariloche al oeste, Mar del Plata al este. Vamos a suponer que estamos en el centro de Argentina, ¿no? Y las cataratas están al norte. ¿Sí? Lo vamos a resolver con Switch. Acá, a ver, déjenme ver. Creo que había un error. No, no me acuerdo si lo arreglamos. Bien, había un error acá que Ushuaia decía Córdoba, pero ya está solucionado. Bueno. Eh, sí, sí, sí, eso lo, lo charlamos la pasada. Gracias, Mariano. Eh, por ahí alguno controle, si no lo arregló, que Ushuaia es lo que se muestra, pero esta última opción... Había un error y devuelve Córdoba, así que arreglenlo que en el value del último option, de todos los que vienen en adelante creo que pasa eso. Así que si lo tienen mal, corríjanlo. ¿Cómo anduvo? Acá le voy a cambiar el lugar por el let. El ingresado está muy largo, le voy a poner destino. ¿Sí? Y acá el clásico by ID y acá seguramente será txt id destino, ¿sí? si no es así dígamelo, pero calculo que debe ser así. Y acá un switch con la variable destino. Sí, Pablo, vamos a hacerlo así y vamos a hacer el equivalente con if. Bien. En este caso, y con el switch queda como más rápido, ¿por qué? Y porque fíjense que estamos en... Este ejercicio toma la forma de igual, igual. Si la variable destino toma este, este valor, o en el caso de que tome este valor, o en el caso de que tome este otro, ¿sí? En ese caso, es como que... Me, me gusta que se empiecen a dar cuenta que... Eh, empiezan a ponerse más sofisticados, ustedes mismos se van a dar cuenta que calza mejor con una estructura que con otra. Por más que lo podamos hacer de las dos, hay una como que cae más natural. Y en este, tipo de, en este ejercicio en particular eh, caería como de manera más natural con el switch. ¿sí? En el caso de que sea Bariloche, eh, en principio yo hago así, después lo completo. Después completo lo que va adentro. Acá voy a tener que decir un alert de algo. Tengo el caso para Bariloche. Tengo un caso para... Son cuatro casos, en realidad. El caso de Bariloche, el caso de Mar del Plata, el caso de Cataratas, y el caso de Ushuaia. Bariloche es eh, oeste, Arde Plata es este, Cataratas norte, y Ushuaia sur. Muy bien. Tendría un case para cada uno de de las opciones, de los posibles valores de destino. Entonces acá Pariloche está al oeste, Cataratas al norte, Mar del Plata al este y Ushuaia al sur. Sí. Eh, Ahora vamos a ver, fíjate, eh, me preguntan si es indiferente si al final usamos case o default. En este caso, nosotros tenemos acá un select, ¿sí? ya tenemos las opciones, o sea que no va a haber una opción que sea inválida. Siempre van a ser, cada uno de esos cuatro destinos me van a dar un eh, valor válido el SELECT, porque justamente está pensado para eso, para que elijamos alguna de esas opciones y nosotros mismos, como programadores, somos los que cargamos ese SELECT, entonces lo cargamos con valores válidos. Muy bien. En ese caso, yo me podría dar el lujo de venir acá y decir, ah, sí, yo que sé cómo que se usa el, el default podría venir acá y poner default si me pregunta y esto funciona exactamente igual porque si pueden venir cuatro valores posibles de ese y acá tengo Bariloche, Mar de Plata y Cataratas obviamente el de Ushuaia va a caer en el default si yo uso, pongo Ushuaia me va a decir sur y va a funcionar ahora si me preguntan a mí en este caso, ¿tiene sentido? Les digo que no. Porque si yo soy programador y estoy viendo acá tan clarito que se ven los case, y acá veo que Bariloche es el que está al oeste, y acá que Mar del Plata es el que está al este y al norte Cataratas, y acá, ¿y al sur quién? y Pero dice default, ya tengo que venir, o al HTML, al HTML, a revisar, no, estoy, pro, estoy programando en el 7, acá. Tengo que venir al 7 a revisar cuál es el que no es Bariloche, Cataratas su para ver cuál es el que viene al sur, o tengo que venir acá y pegarle un vistazo a todo esto, y ya es medio garrón, no sé si se entiende el ejemplo, ¿para qué me voy a complicar la vida poniendo acá un default? Sí, la verdad que no me aporta nada. Lo, lo otro es un case ahí con usuario y ya está. Me parece que este código así queda más legible. Yo sé que usuario está al sur. ¿sí? Con el default es como que me pierdo un dato ahí y no gano mucho. Eso por un lado. Eso por un lado por lo que yo no usaría un default. ¿Cuándo sí o sí deberías usar un default? Pero no para el, capturar el dato válido. Para esto, miren, si yo me voy al HTML, voy a comentar todo este select. ¿No sería para el caso en el que se deja que el usuario ingrese un valor? Eh, Exacto. Un valor inválido. Muy bien, muy bien, Lucas. Justamente estábamos haciendo eso. Fíjate que yo les dije, vamos a comentar el select. Acá eh, voy a poner el comentario. El comentario en HTML es este, no tienen por qué saberlo porque no es para curso ingreso, pero ya que estamos, eh, el comentario es este, signo de, eh, signo de menor, signo de exclamación, guión medio, guión medio, esto es la, la parte, sería como si fuera en Javascript, el barra asterisco y después viene asterisco barra, en JavaScript tenemos dos comentarios. Recuerden, el barra barra, que es el comentario de una línea, y el barra asterisco asterisco barra, que encierran un comentario, un bloque que comentamos que sería el comentario multilínea. Esto es como si fuese, ahí en HTML hay un solo tipo de comentario, que es este, y todo lo que esté entre estos dos símbolos va a ser eh, tomado como comentario. Entonces yo acá. Eh, antes del select abrí este comentario y este que está acá me lo puedo traer acá y todo lo que está encerrado entre esos dos me lo pinta de verde diciendo que eso es un comentario. ¿sí? Y ahora vamos a suponer que yo voy a cambiar ese select, lo voy a cambiar por una caja de texto. Entonces voy a poner input, tab, Fíjense que por default ya me arma un input type text. Le voy a agregar ahí adentro el ID. Lo voy a llamar de esta misma manera. TXT ID destino. Ahí. Y acá ya que estamos, le vamos a meter un placeholder. Que va a ser eh, ingrese destino. Te los muestro así para los que estén copiando lo puedan ver bien. Entonces comentamos el SELECT y escribimos, lo reemplazamos a la lista desplegable eh, por un, eh, una caja de texto. Leandro me pregunta cómo es que todo eso después se fusiona con los gráficos de la página. Y porque la página tiene renderiza, o sea, el, HTML, el, el navegador lee el HTML, lo interpreta, y en base a lo que está escrito acá, lo pinta, ¿sí? hace un render de la página. El HTML son las instrucciones para que, el, para que el navegador arme la página, la estructura, por lo menos. Muy bien. Una vez que hemos comentado este SELECT, y ponemos este, esta caja de texto, guardamos los cambios, y ya acá fíjense que se nos fue la caja de texto, la lista desplegable, y tenemos una caja de texto donde nosotros podemos poner un valor. Y el default lo deberíamos dejar para situaciones como esta. Al programa no le vamos a hacer nada, porque como se levanta igual y le pusimos el mismo ID, txtid destino, y acá le pusimos txtid destino. Acuérdense que este para la máquina no existe, porque lo, lo comentamos. ¿sí? Para la máquina, txtid destino es esta caja de texto que colocamos recién. Y acá, eh, en el programa, tenemos un case para cada cosa. Y así va a funcionar. ¿sí? Yo, pero lo tengo que poner tal cual. Tengo que poner bariloche y me va a decir oeste, pero por ejemplo si lo pongo todo en minúscula, bariloche, no me dice nada, no tira error, pero bariloche en minúscula eh, es distinto a bariloche en mayúscula, o sea que no machea con este case y no entra, o sea no va a entrar a en ninguno. Ese es uno de los beneficios que tenemos de poner una lista desplegable, porque no importa cómo lo ingrese el usuario, lo, que una, lo único que hacemos es que elija alguno de los que hay. Y el default en este caso lo haríamos en el caso que le, quisiéramos informar, que le quisiésemos informar al usuario que eh, metió un dato que no estábamos esperando. Entonces acá en el default podríamos decir, eh, no es un destino válido. Ahí sí, el default está pensado para eso. Si pongo, qué sé yo, Pepe, no es un destino válido. Si pongo 123, no es un destino válido. O sea, lo uso para el caso de que ponga algo que no sea válido. Si pongo Mar del Plata, y así como está escrito, con la M mayúscula y todo el resto en minúscula, ahí va a funcionar. ¿Sí? Bien, entonces eh, no nos vamos, no vamos a cambiar un único case así por el default, por el solo hecho de que, ah bueno, listo, tiro un default. Queda más clarito si lo hacemos de esa manera, y el default lo dejamos para casos como este. Normalmente el default se deja para casos inválidos, sí no, no, no, no nos ahorremos un case por poner el default. ¿sí? Bien. Si ustedes lo hacen un ejercicio y lo quieren hacer así, no va a estar mal porque ya les dije que en curso de ingresos priorizamos. Pero, pero encontrémosle una lógica a cada cosa y tengamos sentido común con cómo elegimos escribir el código. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora para transformar este switch en if es evaluar la variable destino contra cada uno de los valores de los case. Y en el caso de que no haya case repetidos, como acá, tengo Bariloche, Mar del Plata, Catarata, Subsaya, voy a tener que hacer un IF, el if para cada uno de estos valores. Entonces, si sí, destino es igual igual a Bariloche, en ese caso, le paso este ALERT. Va a pasar eso. Y si no es Bariloche, el SIF. Y lo comparo contra destino igual, igual a. ¿Quién venía? Mar del Plata. Y si es Mar del Plata, es este. Entonces, le invoco un este ahí. Si no es Mar del Plata, el SIF. <coughs> Destino, igual, igual, cataratas. En ese caso, es cataratas norte. Y ahora, bueno, si lo quiero hacer con default o no, acá en el 7 estoy con la caja de texto, o sea que podría hacer un, el SIF un else, para destino igual igual Ushuaia y en ese caso alert turn y lo que sería el equivalente al default utilizar un else, cosa que si no cae en ninguna de las condiciones anteriores va a terminar cayendo acá y acá voy a poner ese no es un destino válido. Sí, Fíjense, en este caso, que casi no es práctico resolverlo de esta manera. ¿Funciona? Sí, funciona. Ya vimos varios ejemplos, de hecho, el primer ejercicio del switch se los hice resolver de esta manera. Después les conté lo que era el switch y lo empecemos a resolver con el switch. Así el código, en, el, en los casos en los que los valores de una variable van tomando eh, distintas posibilidades, programar cada uno de los cases, programar para cada una de esas posibilidades, de esta manera queda mucho más ordenado el código con todos los cases al mismo nivel que hacer esto. Y recuerden que usar if el shift, además era mucho más legible que si hacíamos la, la versión con if-else y empezar a anidar en el else otro if-else. ¿sí? Ya el uso del if el if nos pasaba un poco en limpio eh, los if else SIF anidados y en el caso de las igualdades, en el que la variable toma distintos valores, bueno, mucho más legible nos queda este código. O sea que, en ejercicios como este, donde no hay rangos, sí cae mucho mejor el uso del de switch. ¿Sí? Se puede ver clarito. Esto funciona, está ordenado, sí, pero esto es más sencillo de hacer. Y queda igual o más ordenado todavía el código. ¿Sí? En este ejercicio además del destino, ahora aparece Córdoba en lugar de Ushuaia, ojo con eso, vamos a controlar el HTML, bien, estamos bien, es Córdoba, Córdoba, o sea que, correcto, muy bien. Entonces tenemos la variable destino, la variable estación, y el, el, el relevamiento de los datos del destino y de la estación de ambas cajas de texto, ¿sí? esta es la misma historia de siempre. Muy bien, ahora nos dice, una agencia de viajes debe sacar las tarifas de los viajes. Se cobra 15 mil pesos por cada estadía como base. Se pide el ingreso de una estación del año y una localidad para vacacionar para poder calcular el precio final. Y nosotros vamos a tener, bueno, acá nos dice las opciones. Invierno, si es bariloche, si es invierno y el destino es bariloche hay un aumento del 20%. ¿sí? Como es temporada alta, en invierno en Bariloche, aprovechan y nos meten un aumento. Si es Cataratas y Córdoba y es invierno, hay un descuento, temporada baja del 10%, y si es Mar del Plata tiene un descuento del 20%. Si la estación es verano, Bariloche tiene un descuento del 20%, Cataratas y Córdoba un aumento del 10%, y Mar del Plata un aumento del 20%. Y si es otoño o primavera, la estación del año, Bariloche un aumento del 10, Cataratas también un aumento del 10 y Mar del Plata también un aumento del 10. En cambio Córdoba tiene el precio sin descuento. Bien. ¿Sí? Declaramos variables, podríamos necesitar alguna más. En principio sí, podríamos tener una constante que va a ser el precio de la estadía, precio y que ya sabemos que su valor es 15.000. Esa es la estadía base. Es lo que nos dice el, el enunciado. Y nosotros deberíamos que, de acuerdo al aumento o descuento, deberíamos calcular el precio final. sí Deberíamos calcular eh, variable LED precio final. Muy bien, declaración de variables. Relevamiento de datos. Levanto los datos. Destino a donde se viaja y estación del año en la que se viaja. ¿Cuál sería el paso C? Me dice fórmulas, evaluar las condiciones. ¿Cómo... antes de aplicar una fórmula o evaluar una condición, debería ser algo más. Díganmelo más en lenguaje coloquial. Los porcentajes. Bien. Tengo que evaluar si tengo que aplicar aumentos o descuentos. Y eso va a depender de qué. Y de el destino y de la, y de la estación. Entonces, tengo que calcular, calculo, Aumentos, barra, descuentos. Yo el precio ya lo tengo, es 15.000. ¿Y para qué levanté los datos? Estación y destino. Justamente para calcular si le tengo que aplicar a ese precio, aumento o de descuento. ¿Sí? ¿Y esto en base a qué? A la estación del año y al destino. Ahí voy a tener que evaluar qué tengo que hacer. Y una vez que calculé los aumentos y, el descuento, y los descuentos en base a la estación y el destino, debería calcular el importe final. Calculo el precio final. Y una vez que lo calculé, ¿qué hago? Cuando ya sé cuál es el precio final, ¿qué hago? Lo muestro. Exacto. Paso B. Muestro la información. Muestro información. Yo podría hacer esto. Voy a hacer algo distinto a lo que hicieron todos. A ver. Eh, precio final. Voy a poner una variable let descuento, igual a cero, LED aumento, igual a cero, y acá haría un switch con la estación, y acá tengo eh, un case para invierno, con un break, puntos, uno para verano, y uno que sea otoño, primavera, y ahí ya tengo consejo lo estoy haciendo como para que lo vean. Eh, me, no voy haciendo los que es de a uno. Directamente hago la estructura del switch de la estación, la estación del año. Ya lo tengo separadito, eso diagramadito. Sé que, la, sé que las estaciones del año las divido. Lo que tengo que hacer para el invierno, lo que tengo que hacer para el verano, y ya agrupeo otoño y primavera porque lo que tengo que hacer para esos dos es lo mismo. sí Consejo, no voy programando case por case. Si me puse a hacer el switch de la estación, lo hago de manera completa, identificando cuáles son cada uno de los case, sí para no olvidarme de ninguno. Ahora que ya hice la estructura del switch de estación, me voy a dedicar a los destinos. Entonces lo voy a hacer con if. Y acá podría hacer if eh, destino igual igual bariloche. Y ahí lo dejo preparado para lo que tengo que hacer en bariloche. El if destino igual igual y el que viene. Y me estoy yendo de esto, porque ya, me lo, ya lo, lo vimos tantas veces, me lo sé de memoria. Sé que es o bariloche, que tiene un porcentaje del 20, cataratas y córdoba 10. Y Mar del Plata, descuento del 20. Entonces hago Bariloche, hago Mar del Plata, que son los dos que están solitos, y dejo el. acá, y dejo el else para los que vienen en grupete, que son eh, Córdoba y Cataratas, que hago lo mismo. Acá lo que voy a hacer es, fíjense, para Bariloche tengo un aumento, aumento del 20. Voy a poner aumento igual 20. Mar del Plata descuento del 10 y los otros tienen descuento, eh, descuento del 20, Mar del Plata y los otros tienen descuento del 10. Entonces Mar del Plata el descuento es del 20 y los otros tienen un descuento del 10. ¿Sí? Listo, es lo único que hago. Aumento, descuento. En el verano era lo mismo. La separación de destinos era la misma. Entonces me copio esto mismo. Control C, Control V. ¿Pero que cambiaba en el verano? Que Bariloche tiene un descuento y los otros tienen aumento. ¿Listo? Bariloche, en lugar de aumento es descuento y los otros es aumento. Aumento y aumento. Muy bien, ya tengo invierno y tengo verano. Ahora me queda otoño-primavera, que ya vimos que era, sí, destino es igual a igual a, um, eh, córdoba acá no hay ni precio en aumento lo que puedo decir es que el, el precio final es igual a el precio porque no tienen aumento ni descuento y else, en, en el, para los otros tres casos había un aumento del 10. Aumento igual a 10. Ahí está. ¿Sí? Y acá termina el, el switch. Entonces, tengo lo mismo que hicieron la mayoría, un switch para la estación, y en cada case, de acuerdo al destino, calculo si hubo aumento o hubo descuento. ¿Sí? Muy bien. Y tengo en las variables... Aumento y descuento. Entonces ahora una, lo estoy haciendo como una variación distinta a lo que hicieron ustedes. Acá, una vez que terminé el. Una vez que terminé todo el barrido ese, lo que puedo hacer es preguntar esto. sí aumento. ¿Es distinto de cero? Si aumento es distinto de cero significa que voy a tener que aplicar un aumento, porque si aumento valiera cero, como yo lo dejé, quedaría cero y no tengo que aplicar aumento. Si aumento es distinto de cero es porque entré a algunos de los bloques de código donde se sobreescribió el aumento, o entre ahí, o entre acá, o entre acá. ¿sí? Entonces, si el aumento es distinto de cero, tengo que aplicar esto, precio final, va a ser igual a precio más, porque es un aumento, precio por eh, aumento dividido 100. Ahí tengo el precio final. Si no, else if, me fijo si hay descuento. Si descuento es distinto de cero, significa que entré alguna de las líneas donde había un descuento. Por eso ahora ya no es más igual a cero, es distinto. Y significa que si descuento es distinto de cero, debo aplicar un descuento. Entonces, esto mismo, lo pongo acá, y aplico el descuento. Va a ser precio menos, precio por descuento, el porcentaje de descuento, dividido 100. Listo. Entonces, si entré a alguno de los case, o de los if, donde me dio que tenía que aplicar un aumento, voy a entrar acá, porque aumento va a ser distinto de cero y aplico el aumento. Si entré en alguno de los case, donde tengo que aplicar descuento, entro acá. Y si entré a este, tanto aumento como descuento van a quedar en cero. entonces no voy a entrar ni en este ni en este, y ya voy a tener precio final cargado con esto que está acá. Y listo. También lo mismo podría haber hecho acá. Podría. Eh, no. Podría haber hecho esto, fíjense. Si distinto, si destino es distinto de Córdoba, hago esto. Aumento es igual al 10. Y acá, otra variante, podría poner else. Precio final. Es igual a precio. Así me queda todo. ¿sí? No me queda mezclado. Me queda el cálculo del precio final acá. De acuerdo a si hubo aumento, hubo descuento. O no hay ni aumento ni descuento. El precio, me queda, el precio final me queda igual al precio. Y acá lo que hice fue entrar para actualizar. Si voy a tener que poner un aumento o un descuento. Y al final. Vengo acá y digo alert. Eh, precio final. pesos y le concateno la variable precio final una sola vez ¿Sí? como para hacer algo distinto a lo que, usé, a lo que hicieron ustedes acá tengo eh, declaración de variables relevamiento de datos tomando en cuenta la estación del año y el destino me fijo si hay que aplicar un aumento o un descuento, tengo todas las variantes posibles en ese gran switch, acá tengo el, el punto D, cálculo del precio final, si hay aumento, el aumento, si hay el descuento, el descuento, y si no queda igual, y acá tengo el punto E, precio final, es a lo que haya calculado acá. ¿Sí? Como para hacer una, de todo lo que fuimos viendo, fíjense que no hay una única manera de hacerlo, hay un montón lo importante a esta altura del partido, lo más importante es que ustedes hayan, de todas las maneras que vimos, se les haya ocurrido alguna. Si no se les ocurrió, y, pero por lo menos fíjense que como lo estamos haciendo de manera colaborativa, entre todos estamos viendo, eh, tienen la posibilidad de ver el código generado por varios compañeros y ustedes a medida, por más no sé, no sé bajo el si no les sale que de tanto ver el código compañeros cuando a ustedes les, les aparezca un ejercicio parecido ya por lo menos ahora tienen una idea de cómo encarar la resolución ¿sí? y que no es que somos 53 o sea, dos profesores y 51 alumnos eh, no es que van a salir 51 no, no espero que salgan 51 eh, algoritmos exactamente iguales, ojalá salieran 51 distintos, pero me gustó este ejercicio porque eh, hubo mezcladito, todos ustedes, se nota que muchos pensaron y se les ocurrieron distintas variantes de resolución. ¿sí? A medida que van programando, se van poniendo como más... Eh, eh, no me sale la palabra. Se van... Eh, profesionalizando, digamos, se van poniendo más sofisticados en cuanto al código. Bien, me quedó acá uno de Federico. A ver, para no dejar a nadie afuera, vamos a ver qué nos muestra Federico. Eh, bien, el switch con la estación, el case invierno, el destino con un switch. Bueno, eh, calculo. Bueno, bueno. Eh, en lugar de guardarlo en la variable, tenemos otra, otra variante más, que está bien. Él lo que hizo es directamente calcular eh, el importe. ¿sí? No lo guarda en una variable y, de, y después lo muestra al final. Ah, me, le puso un ALERT a cada... lo calcula en lo que le pasa al ALERT. Bien, es lo mismo que ya estuvimos viendo. Eh, perfecto. es una Es más de lo mismo, pero está perfecto. Muy bien. Bien, bueno, gente, eh, ahora vamos a hacer el 10, pero ¿cómo vinieron cómo vieron hasta acá? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Todos más o menos pudieron entender el código de todos? Ok. Perfecto. Vamos a limpiar un poquito esto. Bueno, vamos a cerrar el día con eh, el ejercicio 10 así ya hoy finiquitamos el switch lo que quedan de los TPs lo vamos a dejar en stand-by para las últimas clases para volver a repasar sobre eso mañana ya vamos a arrancar con el while ¿sí? la primera estructura iterativa eh, Bien esto eh, la primera parte es lo mismo, tenemos la estación del año y el destino, y ahora nos dice, eh, nos piden informar si hacemos viajes a lugares según la estación del año. Tenemos que decir si se viaja o no se viaja. En invierno eh, solo se viaja a Bariloche, para los demás no se viaja. En verano se viaja a Mar del Plata y Catarata solamente. En otoño se viaja a todos los destinos y en primavera solo se viaja a Bariloche. ¿Sí? Creo que es cortito y vamos a llegar. Voy a dar 10 eh, minutos porque la primera parte solamente, para la primera parte, que es esto. Me copio esto que está acá, así. Tenemos mucho, podemos reutilizar bastante código. Entonces, la primera parte ya la tenemos liquidada así. Sí, ahí tenemos las primeras líneas de código. Ahora solamente restaría hacer el switch con else, con if o lo que quieran ustedes para resolver ese ejercicio. Bueno, vamos a ver el código de Agustín. ¿Para qué usas el flag? Ah, para decir si se viaja o no se viaja. Mira, está bien que se te haya ocurrido que lo hayas querido usar. Me gusta, me gusta eh, Agustín esto. Está bien, es, es válido, está bien, está bien el código. Eh, vos seteaste la, la variable, básicamente, a, además de que sea un flag, podríamos decir que si una variable cualquiera está en uno, vos vas, como, como se puede repetir, los únicos dos mensajes son se viaja o no se viaja, vos usaste la variable para decir si vale uno la variable al final del, del, del código, Voy a mostrar el, una opción de mensaje y si no voy a mostrar la otra. Bien, es válido, me gusta. Está bien. Eh, yo ahí hubiera usado directamente, si me preguntan, hubiera usado el alert acá. Porque no son los mismos alert. Uno se viaja o no se viaja, pero está perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, y, bueno, para que lo vean todos, que era lo mismo que iba a hacer yo, ya el lo separó en invierno... Si era bariloche era algo y para el resto no hace nada. Eh, o sea, para el resto que no se viaja, flag hubiera quedado en cero. Entonces está muy bien. Si es verano, mar del plato, catarata, se viaja. Si no, la, la, la variable flag quedó en cero y mostrar no se viaja. Muy bien. O sea, puso las opciones para las cuales tiene que mostrar que se viaja. Porque para el no se viaja, no las tiene en cuenta, entonces... Eh, como precargo la variable flag que acá habría que poner un punto y coma, sí, después del cero, para las que dan no se viaja, no las tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque si eh, no se cargan unos, porque se cargan cero, Está perfecto. Muy bien.